y congresual. Vamos en este momento entonces nosotros a tratar con ustedes bien pendientes el tema del día. Que efectivamente es el resultado de las elecciones generales llevadas a cabo en la, en, la, en la República Dominicana en el día de ayer. Eh, evidentemente eh, quedó... Eh, y, y esto necesariamente será el, el tema obligado durante toda la semana y si se quiere durante toda la primera parte de este mes los resultados de las elecciones generales de la República Dominicana donde eh, Luis Abinader del Partido Bien. Revolucionario Moderno eh, se consolidó en el primer lugar desde el principio de la campaña y la, la, en el día de ayer terminó ganando las elecciones con un 50%. 53% frente a un 37% del PLD de Gonzalo Castillo eh, en segundo lugar y en un lejano tercer lugar eh, Leonel Fernández con un 8%, 8.7% uh -huh. del favor del voto. Eh, vemos un cambio, por lo menos en la tendencia que hay, eh, un cambio radical total en la Cámara del Senado. Esperaremos más adelante los resultados de de la Cámara de Diputados que sabemos que va a ser creo que más impactante, más aplastante eh, la, la derrota del PLD y vemos ahí ya que alrededor de 18 senadurías, 18, en 18 senadurías lleva la ventaja eh, con amplio margen el partido revolucionario eh, moderno eh, seguido del Partido Reformista con aproximadamente ocho senadurías, la, me refiero al Partido Reformista, la alianza con la Fuerza del Pueblo y eh, el PLD con aproximadamente seis senadurías. Eh, la Fuerza del Pueblo tiene San Cristóbal, eh, también el BIS tiene una senaduría. De manera que hay un cambio muy importante en lo que tiene que ver con, la, con el Senado de la República Dominicana. Esperaremos eh, más adelante ya los resultados de todo lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, pero que estamos totalmente seguros de que eh, ahí también la, la mayoría va a ser eh, abrumadora por parte del Partido Revolucionario Moderno, en virtud de que eh, ya vemos incluso algunos datos que han comenzado a salir de la ventaja que ha comenzado a tener también en la parte de los diputados eh, el Partido de eh, PRM. Ha sido eh, ciertamente impactante, sí. contundente lo que PRM. ha sucedido en, en nuestro país en el día de ayer, señores. El pueblo le ha dado demostración al oficialismo, le ha demostrado, le ha demostrado que cuando el pueblo dice no, es no. Cuando el pueblo dice no, es no. A ver, ahí estamos viendo algunos de los resultados, eh, no los puedo percibir sí. bien de acá. Este es el nivel presidencial. Ahí se puede ver el PLD y Aliados con un 37.69%, PRM y Aliados con un 52.51%, el Partido Reformista y Aliados, eh, 8.72%, ahí Alianza País de Guillermo Moreno, 0.93%, el PDI con un 0.08% y el PNBC con 0.08%. Menos de, de 3.000 votos hasta la, hasta el momento llevan esto, estos dos partidos, eh, el PDI y el PNBC. Algo que podríamos nosotros eh, entender que pasó, por ejemplo, en el caso del partido Alianza País, que vemos que disminuyó, eh, aunque aún faltan algunos votos, es que eh, se volcaron a dar el voto hacia el PRM, uh -huh. porque hay gente que entendía que... Dar eh, el voto en estos momentos, en el momento político que se vivía y el interés de mucha gente de que no hubiera una segunda vuelta en la República Dominicana, pues de alguna forma dando el voto por alianza era sumárselo al PLD y quitárselo al PRM. Y se entendía que en una segunda vuelta la, la posibilidad de que, gane el, que, de que ganara el PRM era mucha, entonces evitar ese proceso de una segunda vuelta iba a ser muy traumático. Ahí estamos viendo. Así, así mismo es. Estamos viendo aquí el nivel senatorial en la provincia de Duarte. Wow. Vemos la ventaja eh, que, sin lugar a dudas, aquí, ¿qué por ciento? Un 65, 66 65, por ciento. 65.75 65. por ciento, frente a un 34.25 por ciento. Ya habíamos eh, eh, avanzado esto anteriormente de la situación difícil en la que se encontraba Milka Romero frente a... ...a su contrincante del PRM, Franklin Romero. Y vemos aquí el resultado de estos 77.144 votos hasta el momento... ...frente a 40.142 votos de Amílcar Romero. Eh, quedó evidenciado en la República Dominicana, y esto sí es importante destacarlo... ...que eh, tenemos una democracia bastante fuerte. Tenemos una democracia bastante fuerte, eh, sólida... Eh, y quedó demostrado que el pueblo dominicano tiene la oportunidad de elegir lo que quiere, cuando quiere. Y digo esto porque aquí, por ejemplo, en la provincia de Duarte, la mayoría del electorado eligió a Franklin Romero. En San Juan de la Maguana, la mayoría del electorado Feli eligió Bautista. a Félix Bautista. Increíble. Eh, que esperaba, yo esperaba que, que se quedara fuera también en esta ocasión. Vemos cómo la mayoría de caciques cayeron. Eh, ante esta esta esta ola ejemplo, de cambio Por ejemplo, Yerjan eh, esta señora la del Senado que era presidenta eh, Cristina Lizardo Cristina Lizardo, sí, sí, tenía varios de, periodos ahí ya La mayoría de ellos cayeron Bueno, fíjate que el PRM tiene prácticamente asegurada a alrededor de 20 eh, Aquí estamos viendo la, la parte de los diputados, ¿verdad Israel? Sí, esto es en la provincia de Duarte Ahí estamos viendo la ventaja que lleva el PRM, recuérdense, señores, que aquí se va a aplicar el método de Holmes, es decir, que el partido que tenga más cantidad de votos en sentido general, en sentido general, va a llevar más diputados, independientemente de Pero vamos a dar el, el, los porcentajes. Eh, si ustedes ven las posiciones, es, esa posición es la posición en la que, está la, en la que estaba la boleta, la boleta ¿verdad? La Vemos ahí el PLD con un 26.49%, 19.449 votos, va a un 33% de votos computados. El PRM con ese 33 lleva 47.72%, eh, 47 es decir, 35.037 votos. El partido reformista que estaba en la, en la casilla 3, eh, 12.21%. 8.966 votos hasta el momento. Y el PRD, eh, con un 12.43%, 9.129 votos. Yerjan, un paréntesis ahí. Entonces sería interesante ver qué pasaría con la candidatura de Luis Ernesto eh, y estos porcentajes, porque como se entiende que él estaba muy por encima y que era casi seguro ganar, eh, la cantidad de votos hasta el momento no es suficiente. Sí, lo que hay, hay que ver ya el, el final. Eh, porque pudiera ser con esto con esto que estamos viendo acá la ventaja que lleva el PRM pudiera estar sacando tres, tres diputados es posible que, que estuviera sacando tres diputados, pero vamos a esperar a que avance el día y que estos datos sean actualizados eh, aquí los vemos de manera individual el PLD ahí 18 mil votos el Moda le aportó 452 el PSR le aportó 339 la UDC, 202, el que no veo el otro, PPC, eh, 131, el PAL le aportó 139, el PDP le aportó 166, aquí en el PRM, como partido, eh, 32,121 votos, Alianza País, atención ahí, Alianza País le, le aportó aquí, o le está aportando hasta ahora, eh, 1,196 votos, no veo el otro, eh, bueno, Dominicanos por el Cambio, 695, eh, el PRSD, el Partido del Toro, 501 votos, está fuerte aquí ese partido, eh, y APD, 524 votos. El Partido Reformista, como partido, 4.470 votos, el BIS le aportó 662, el PUN le aportó 514 el PQDC le aportó, o le está, hasta ahora le está aportando, ¿verdad?, 348. La Fuerza Nacional Progresista, Progresista sí, le aportó 110 votos y la Fuerza del Pueblo le, aportó, le está aportando hasta ahora 2.862 votos. El PRD no tenía aliados, iba aliado al, a, al, al PLD. PLD. Y vemos ahí el, el Frente Amplio con 124 votos, el PHD con 468 votos, el PRI con 38 votos, el PNBC con 20 votos y País Posible con 195 votos. Bien, en este momento estamos viendo eh, la actualización de los datos, de los resultados del proceso electoral en el día de ayer. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez que se integra al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina Yatian, pueblo dominicano. San Francisco se levanta entusiasta. A Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para seguir entendiendo estas cosas. Francis, estamos conversando, hemos estado, hemos estado tratando el proceso electoral en el día de sí. ayer, los resultados, eh, lo impactante que ha sido eh, la diferencia entre los dos principales partidos en la, contienda, en la contienda y los resultados de esto, entre uno y otro, entre uno sí. y otro partido. ¿Tu parecer? Bueno, definitivamente que esto tiene muchas lecturas. Y ya lo referí ayer, anoche, cuando me tocaba la oportunidad resaltar que le sirva de aprendizaje. Y mucha gente tendrá que reorientar la posición acerca de la estrategia utilizada por, el, por Danilo Medina y su partido frente a un Leonel Fernández que definitivamente es el gran triunfador en, en la mayoría de los casos porque creo que va a tener una buena representación congresual. Me refiero en la senaduría sobre todo porque se demuestra ya el mapa y que a la vez se le había advertido al partido de gobierno que dividido no se gana, que dividido resulta difícil ganar y el PRM... Felicitar a los amigos del PRM, incluyendo a Fulvio, nuestro compañero, por los esfuerzos. Y a ese sector empresarial que empujó hacia una primera vuelta, que sí. procuraron desde las de primeras y últimas encuestas. Y nadie, para nadie es un secreto, eso se ha discutido aquí a nivel nacional. Eh, se tiene un gran reto, no es un premio sino una responsabilidad, porque el Estado es una responsabilidad. Recuperar la credibilidad en las instituciones es fundamental. Así que es. la separación de los poderes se pueda percibir real, que no se convierta en lo que Carolina ha llamado un poder de tres en uno. Así es. dirigido por un poder ejecutivo que creyó que era verdad que con lo que se da y lo que se tiene se podía ganar. Lo que ha desplegado el gobierno para poder transformar o para pro proyectar su candidato no lo merecía. Mira, yo ahí eh, eh, soy de opinión y de que a mí me gusta, y esa es mi opinión me gusta que los partidos cuando ganen ganen completo. Por ejemplo, me gusta que el PRM haya ganado presidencia eh, eh, Senado y Cámara de Diputados. Porque van a tener cuatro años para ellos poder eh, llevar a cabo su gobierno. Pero ya estamos saliendo de uno que tuvo eso sí, mira lo que nos ha pero, pero fíjate tú que la democracia permite sacarlo a todos. Fíjate tú que el pueblo dijo: eh, eh, se van y lo sacó. Y lo sacó de manera democrática. Ni siquiera, ni siquiera hubo que eh, eh, armar líos aquí. Lo sacó a través del voto. Entonces funciona. Bien. ¿Qué es lo que yo digo? Qué bueno que el PRM haya ganado todo. Qué bueno que tenga mayoría en el Senado, qué bueno que tenga mayoría en la Cámara de Diputados, porque así pueden gobernar y no excusarse, por ejemplo, de que haya conflictos en, en cualquier Cámara para poder ejecutar un proyecto, para poder aprobar una ley. Qué bueno que haya así sea. Y si en cuatro años lo hace bien, bueno, pues que sigan. Si en cuatro años lo hace mal, bueno, pues el mismo pueblo que lo, que lo colocó, lo saca. Eso es lo importante. La verdad que quede esa enseñanza y que el pueblo la suma como una el posibilidad el de, lo, lo de poder entendido. del voto. Y es importante también que qué bueno que quedó claro en la República Dominicana que el fantasma del fraude ya no existe. Que el fantasma del fraude ya no existe en la República Dominicana. Que aquí muchos políticos cuando pierden cuando pierden quieren buscar un culpable y, y, y siempre culpan a la Junta eh, eh, quedó demostrado ahí quedó demostrado ahí independientemente de, de, de, de las partes senatoriales de que Leonel Fernández no tenía la simpatía de, o la mayoría dentro del partido se, se quedó demostrado ahí, lamentablemente se pensaba que iba a conseguir entre un 15 y un 20 hubo gente que dijo hasta, hasta un 27 se quedó en un 8, lo, lo mismo que dijo a la Galo que esa es otra reflexión para un amigo comunicador que trapeó el piso con la galo. Yo solo decía, yo no critico encuestas, porque resulta ser que son estudios científicos, luego te dan el número, y ¿qué tú vas a decir? Yo quisiera saber qué va a decir Julio Martínez Pozo hoy, luego de trapear con la galo. Que no retira ni, un punto, que no retira ni un punto de lo que dijo. Bueno, pero fue exacta. Prácticamente la galo eh. en el clavo. O sea, ¿qué tú vas a decir? A mí me gustaría escuchar también, junto con ese pedido que tú haces, a Eure Cabral, sí. sobre su gran estratega que es Danilo. Yo hoy puedo hablar más con boca llena, porque siempre dije que Danilo nunca ha sido gran estratega. Danilo ha sido producto, producto de las circunstancias. Y nadie me ha sacado de ahí. Lo dije desde el 2012. Desde el 2012, cuando yo conocí... Realmente, ¿qué infraestructura política tenía? Tenía a cinco hombres que lo que han hecho es un fiasco. Gonzalo, eh, Gustavo Montalvo, eh, José Ramón Peralta, los hermanos y ya. Ahora, bajo terror, ha mantenido junto a él a todo un partido o a la mitad de un partido. Porque aunque no se haya reflejado, parece ser que sí se arengó a que es para afuera que van. Y esa, esa frase... Es propia de Lionel en su discurso, sí, pero pero pero, no es, pero, mira, pero eh, lo arengó hacia un punto que creo ah, pero no fue que el pueblo votó porque Lionel no estaba ahí. El pueblo votó ya porque, porque estaba cansado era, del PLD. Era en contra, se votó en contra, del Ahora, PLD. votó en contra del PLD. El escenario, el escenario hubiese sido diferente si tuviera unido y un Lionel Hubiera Fernández sido, sí. unido. No, pero como quiera, eh, eh mira no, qué no pasa. No. Esa sí no te la cujo. oye Oye esto: no, no. Félix Rodríguez es el mismo ejemplo de Félix Rodríguez en San Francisco de Macorís. Donde Alex Díaz, eh, la gente se cansó tanto de, de las denuncias de corrupción que había en ese ayuntamiento y del tiempo que ya Félix Rodríguez tenía, que votó abrumadoramente por el candidato del PRM, Alex Díaz, donde quiera barrió. No le favoreció Ale, no, al PRM la salida no, no, de, de Leonel posturarse. Fernández. La salida de Leónel Fernández le favoreció Claro que favorece. Le, y, pero lo, y lo resaltó así, al colocarlo estaba, con el que iba a ser el negocio. La gente estaba decidido a votar en contra del Obviamente. Porque La gente quería un cambio. Mira, la gente quería un cambio. Algunos elementos que nosotros eh, debemos de... Ah, no, no, de, de Leónel también como que es el héroe de, de la película. Así es. De, de resaltar. Es. Eh, le demostró al grupo que entonces, lo expulsó. No, no. 37%. No, por, no, no, porque no es eso. No es eso. Apenas meses creó un partido grande. Apenas a meses se fue dando todo lo que él dijo al, a su partido. Lo mismo pasó con ex, Jacobo Más Luta, cuando tú te desprendes de, de un partido no, grande, a, a, luego de ser, de tener partido. fuerza tú vas a ser grande. Definitivamente. Vamos a ver para el, 24. Las las es es tan tan grande. Grande. Bueno, eso es llamada, otro ya. tema ah. para buenos el 24. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien. Adelante. Eh, creo que ustedes tienen que ser más sensibles. Ustedes se han olvidado de Richard Tejada, yo quiero saber la situación de él, por favor. ¿De, ¿De quién? Richard Tejada, yo puedo comentar a <risa> de ese muchachos, llamen a Maluma, a su mamá, por favor. Sí, sí. Yo te mandé una foto, pero es vi que no tienes no, el no, teléfono. Los de la memes casa. que le han hecho al pobre no, Richard. No, no, pero por Richard, de te lo digo, por favor, bueno, pues ya que usted lo pide, yo lo voy a mandar a oye, la tarde. Es muy sensible. Sí, sí, oye, mátalo oye, aquí. para no, por, por favor, Richard, Richard, no, Tejada, no, no, ya, llama oye, al programa. Y por favor. Y los oye, televidentes, están ver, que es parte, parte. Atención, Richard. Están preocupados por ti. No, no, el, pero, el, el, no ya muy sensible. Sí, pero ustedes sí, no se están preocupando por la gente atención, de su pueblo. Yo, nosotros pensamos, ¿quién le pasó algo que no sabemos? No, pero le pasó. Eh, miren, fuerte, hay algo eh, muy importante que nosotros debemos de destacar acá, y es la responsabilidad que tiene el PRM en estos momentos. O sea, hay un nivel de esperanza muy alto... Hay un nivel de apuesta a este partido muy interesante desde la ciudadanía. O sea, la gente entiende que el PRM va a ser la panacea, que va a resolver y que va a romper con ese tema eh, de estructura que tiene o que se entiende que tiene orquestado el partido, el oficialismo en nuestro país. Vamos a tomar la llamadita. Buenos días. Buenos días, buenos días, mi querido panelista. Este va a felicitar a Yaya que por lo menos tiene fuerza para hablar. Oye, ¿Cómo que y Francis, y Yaya vamos a formar un comité para darle seguimiento a nuestros políticos para exigirle lo que nos corresponde como, como eh, república y como provincia. Los caminos vecinales ya lo saben, así que van todos arreglados. Vamos a formar a un comité en base, por ejemplo, como base eh, Telenor. Así que Carolina y Franci y allá también, que sí. nos ayuden con eso para exigirle a nuestros representantes, a nuestros sí. ganadores, lo Defin que verdaderamente nos corresponde como provincia y como país. Sí, Así es. Definitivamente. Tenemos una llamada aquí. A... Muchísimas, Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Tenemos una llamada aquí en el Telenor. Buenos el... días. Buen día. Buenos días. Adelante. Adelante. Buen sí, día. buenos días. Le escuchamos, buenos días. Eh, yo quise hacer esta llamada para informarle a ustedes que era un fiel oyente y sigo siendo de ustedes. Pero Yeye ye, o Yeyan, ye, no sé cómo él se llama preciso, estaba errático porque él no quería entender que era que el pueblo no lo quería a ellos. A ellos. No porque yan, había que esperar las elecciones. Entonces ya, eh, ya, el, el, ya, ya el, el lo el reconoció no, que ahora eh, al es pueblo. que tú no puedes déjame hablar, déjame hablar sí. sí. Quería confundir <ríe> al pueblo con tu con tu comentario y el pueblo no se deje engañar Cuando el pueblo toma no, esa era mi opinión toma, yo nunca he intentado calzado, aquí engañar a nadie lo es lo de, ese, de ese gobierno corrupto que ha empobrecido a los dominicanos en 20 años, que nos ha retrasado poniendo préstamos que hoy en día no sabemos cómo lo vamos a pagar y tú como comentarista no respetaste a un pueblo que quería una decisión y siempre estaba del lado equivocado porque tú también tenías que decir las cosas como eran. Tú querías confundir Qué al mentira pueblo. yo dije. Un momentito, yo lo quiero retar a usted. A no, que usted me diga no qué mentira yo dije aquí. Tú no hablaste mentira, tú defendiste lo indefendible siempre. No, pero dígame qué mentira. Yo no, quiero, no, yo, no, yo, yo no, quiero no retarle a usted. Yo no te estoy eh, pero escúcheme. De que tú mentira, pero escúcheme. Ahora, no, no, no, no habla mentira. Yo lo estoy retando a usted. A que usted me diga a mí públicamente qué mentira yo le dije a este pueblo aquí. Qué mentira yo dije, los retos. ¡Qué mentira! Una cosa eh, eh, que uno, por ejemplo, haga, haga pronósticos que luego no se den, una cosa que, que usted emite una opinión, esa es otra cosa. Pero de hablarle mentira al pueblo, yo lo reto a usted a que usted me desmienta algo que yo haya dicho aquí. Tenemos Mira. una llamada, Buenas, no, ah. buenos días. ¡Buen día, mis amigos. ¡Buen día ahí. Eh. Bueno, amanecimos contentos, Yerjan, mis condolencias. Me gustaría que, que Fulvio estuviera ahí para felicitarlo. Eh... El pueblo dominicano ha demostrado que ha madurado tanto políticamente. Y yo siempre decía, aquí no se está peleando porque estamos esperando el 5. Que nos digan que no hay 5 para que tú veas cómo hay una guerra. El pueblo se hartó de la perversidad y la maldad de ese gobernante que tenemos. Que gracias a Dios se va. Y esperamos que el PRM asuma su rol y que nombre un procurador independiente para que el pueblo dominicano esa fue su promesa es eh, a eso es que debemos aspirar esa fue su promesa de campaña eh, su, su buque eso insignia. es lo que felicidad al pueblo dominicano por haber demostrado ser un país de verdaderamente con concepto democrático yo voté por mi líder Dionel Fernández porque entiendo que es un señor que tiene muchas condiciones, pero el daño que le hizo su partido fue tan su ex partido fue tan grande que no le pudo lograr, pero fue el gran ganador Lionel Fernández porque le demostró a Danilo Medina que era para afuera que iba de una manera deshonrosa. Muchas le gracias. Le demostró eso fue el pueblo. Tenemos bueno, la llamadita eh, fue? fue el pueblo que le demostró que. Vamos otra llamada. En el, en el proceso demostrado por por Leonel Fernández, creo que le da mucha, muchos ejemplos de, sus, de los errores que cometieron aquellos. Y este es el resultado. Mira las palabras de Leonel Fernández, que el Todopoderoso acompañe a Luis Abinader. Pero esto le no, la... hizo a tiempo. Vamos a tomar sí. la llamada. Buenos días. Pero acá, Buen ya, ya. Pero déjame, déjame <risa> pero establecer. Pero óyeme, no, no lo descalifique porque, porque, porque, porque bueno, oye, no, yo no descalificaba a Leonel. No, yo no a Permíteme resaltar que esas son de las cosas. que Tenemos una llamada hace minutos. Ahí vamos a escucharlo. Buenos días. Buen día. Buen día, caballero. Eh, Yayan, le solamente a a, al pueblo franco Macorizano. cada ¿Cómo? vez, la, el primer error tuyo fue con Milady Núñez, aprende peso, y el segundo error tuyo... ¿Pero qué yo dije de escúchame. intentaste venderle sueño al pueblo franco Macorizano de que ustedes estaban bien posicionados en el poder. Nunca. Y eso es una manera estratégica y lógica de ustedes para tratar de a las personas que no están en la vida real, que no saben, no se envuelven mucho en la política, en liarle la cabeza para que voten por ustedes esa fue la, la mentira que se le ha hablado a este pueblo te reto también a ti públicamente a que me busques un video donde yo diga que, no que, que estábamos que el PLD estaba bien estar estar estar posicionado yo los reto a que me busquen un video donde yo diga que el PLD estaba bien posicionado Mira, lo que yo sí dije que habían sido los mejores gobiernos de la era moderna y democrática de la República Dominicana hay y que escuchar está... la gente porque la gente quiere expresar claro su opinión vamos a ver buenos días Buen día, dama. Yo estoy llamando para acompañarlo. Y vino de negro él. Ajá. Que tenga resignación, dile. Ya él lo escuchó. Sí, hay que ser, hay que ser demócrata. Cuando, cuando un partido gana hay que felicitarle. Y a propósito de, quiero felicitar a algunos amigos del PRM, en especial a mi amigo Tony Núñez, de aquí de San Francisco de Macorís, que yo sé que él tiene mucho tiempo eh, cerca de Luis desde el principio de, de aquellas pugnas con, con Hipólito Mejía. También quiero felicitar a mi amiga Penelo Fernández, al grupo de, de muchachos de Nicolás Hidalgo, Medo, Franklin, especialmente a, a, a Fulvio, pero a, a quien quiero, eh, cuando él venga aquí eh, y esté presente, también, verdad, así como felicitarlo, también reclamarle algunos actos de violencia que generó aquí en el programa, eh, de intolerancia, porque eso es lo primero que tenemos que ser: tolerantes. La posición del otro usted tiene que respetarla independientemente de que le convenga a usted o de que no le convenga. Esa es la democracia. Ayer el pueblo dominicano votó mayoritariamente por el PRM. Todo el mundo tiene que entender que eso es así. Pero usted no puede porque otra gente votara por otro partido sentirse malo querer ahora eh, eh, eh, eh, denostar a una persona porque haya votado en contra. Porque esa es precisamente la democracia y el ejercicio de los derechos de la República Dominicana. A propósito, eh, vamos a eh, Por favor, coloca los, los contactos nuestros ahí de, en la pantalla. Nos, ah, que, por, que vamos a para. Eh, sí, eh, vamos a escuchar en este momento al amigo o a la persona que te llamó, Francia, en unos segunditos que nos llame. Vamos a escuchar las declaraciones de Luis Abinader en la noche de ayer, cuando se dirigía al pueblo y de alguna forma, pues, casi se proclamaba ya eh, como ganador. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Yo quiero primero darle las gracias a Dios. Que Él está sobre todas las cosas y con Él nos guiará hacia hacer un gobierno honesto, transparente, que sirva para el desarrollo de la República Dominicana. Quiero darle las gracias a mi esposa Raquel y a mis hijas Esther, Adriana y Graciela que están aquí con nosotros. También a mis hermanos José y Rita que están presentes. A mi mamá Rosa Zula, que también está presente, pero está aquí en la oficina. Y a mi padre José Rafael, quien desde el cielo observa feliz esta victoria. Gracias a los partidos y movimientos. Esta noche recibimos el resultado de un enorme esfuerzo colectivo. Y quiero aclarar que aunque la Junta Central Electoral no ha declarado oficialmente el ganador, las proyecciones apuntan a que nuestra victoria es irreversible. Hoy... Hoy es un día muy especial para todos los dominicanos. Nuestro país ha dado un firme paso de avance hacia su democratización, institucionalidad y desarrollo. Los dominicanos hemos dado hoy una hermosa demostración de civismo. Nos hemos reiterado... Ciudadanos de una misma nación, este día vencimos el temor con la esperanza y la duda con la determinación. Esta noche salvamos el futuro porque ejercimos el cargo más importante en una democracia, el cargo de ciudadanos, el cargo de ir a votar. Por eso, sea nuestro mayor reconocimiento a cada ciudadano y ciudadana de nuestro querido país. Muchas gracias por su comportamiento democrático. Ganamos, hoy ganamos. Pero nunca olvidaremos a quienes debemos esta victoria. Esta victoria... ...se la debemos a ustedes, al pueblo dominicano. Por eso, esta noche, ganamos todos. Pero tenemos muy claro... ...de que lo que hemos ganado... ...es la oportunidad para servir. Para servir al pueblo dominicano y que escuchen bien para servir con honestidad con transparencia y con eficiencia estamos muy claros que ese es el cambio por el que votó el pueblo dominicano celebramos Celebramos que entre todos hayamos hecho posible el cambio, pero no para ser aplaudidos, sino para aplaudir a los ciudadanos y ciudadanas que se decidieron por el cambio y lo lograron junto a nosotros. Como les he dicho a lo largo de esta campaña, Creo en la fuerza de la unidad. Y nosotros sabemos que todo este esfuerzo no fue realizado solo para ganar una elección. Sabemos que no lo hicieron solo por nosotros. Lo hicieron porque están convencidos de que enfrentaremos con éxito los desafíos más difíciles de nuestra historia. Muy ahí bien, ahí estuvimos viendo las declaraciones en la noche de ayer alrededor de las... Diez y media, once de la noche, pudimos ver a Luis Abinader eh, refiriéndose o dirigiéndose al pueblo dominicano. Decía, muchachos, amigos televidentes, que el PRM tiene un gran compromiso en este momento. Las expectativas son muy altas que tiene la ciudadanía puesta en este partido y principalmente en el candidato, por lo que representa de alguna forma a Luis Abinader es un candidato nuevo, es una persona sin colas detrás hasta el momento. Una de sus propuestas, como lo dijimos acá, es la independencia de los poderes que tanto se anhela en nuestro país. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Como tú estás? ¿Bien? No, te estoy viendo bien. Yo fue Dios te bendiga a todos. Gracias, amén. Buenos días. ¿Sabes quién te habla? No, no. Jesús Jesús, un placer Encantado Estoy desplegando con tu número No lo puedo conseguir Es 8093979340. Yo, yo lo voy a escribir Porque yo tengo el suyo Yo lo voy a escribir ahora Jesús No lo dije en el aire Jesús por Dios. <risa> Bueno, ganó Betty como Jesús. diputada Betty en el Santo Domingo bien. Oeste no, Betty, increíble no, Oeste, sí Betty, ella era, Betty era esposa, bailarina, era la, la esposa de la esposa del, del, del, viene, del una, viene de los medios eh, del espectáculo. Sí. Buenos gente, días. Bueno. Ha hecho muchas labores sociales, hay que decir. Buen día. Buen que día. Diga a todos. Amén. Amén. Buenos días. Yayan. Ajá. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy PLDITA. Y soy de la fuerza del pueblo. ¿Cómo así? ¿Ustedes ¿Cómo? los dos? Él es de aguacate. Ah, es uno de los dos. Yo fui voté por Lionel. Porque Lionel Francis. es un dile que trabajó que para la comunidad y trabajó del... para el país. No va a poder Ustedes, tú mismo, Yayan. Pero enfóquenme ayer, Jan. Sí, sí. Y la gente de, de Milena y Núñez, que ya en el pueblo atrapado y metido en un solo puño. Ustedes están afuera cuatro años y se van a quedar. Ustedes no vuelven a hacer más nunca. Ustedes no, ellos. Ellos. Que re Tú sí. también. Esa es la posición de cada quien. Yo respeto la posición de cada quien. La desventaja suya es que usted tiene que respetar la mía. Porque yo sí sé cuáles son mis derechos y los exijo. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. Le escuchamos. Cuánto Pero odio, yo, cuánto odio destila papá, la gente. La Cuánta gente frustrada, ¿eh? Mucha gente frustrada. Adelante. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Sí, Adelante. escuchamos. Quiero, quiero saber los diputados que está ¿Quieres saber? Sí, por favor. Ah, vamos, estamos detrás de esa información. Eh, sí. Lo hemos presentado, la Junta lo ha estado actualizando, uh -huh. si lo podemos en, eh, más adelante en unos minutitos ponerlo, eh, a nivel senatorial por supuesto que Franklin eh, ya es declarado sí. ganador, y a nivel eh, eh, de diputados el PRM lleva la delantera, un porcentaje eh, importante frente al PLD. Eh, Yerjan, te preguntan por acá, Yer eh, nos mandan un mapa, de la cantidad de, de las senadurías que ganó la Fuerza del Pueblo Vamos a ponerlo acá, si se puede Dice, si la Fuerza ¿cómo se llama eso? Si la Fuerza del Pueblo tuvo tantas senadurías Vamos a ver Ahí está Esa es Esta la de aquí, la de la provincia de Duarte a nivel de diputaciones, vemos el PLD con un 34.25%, el PRM con un 65.75%. Sí, ¿Ese es el senatorial ahí? Ah, ese es a nivel. No veo diputaciones. Senatorial, senatorial. ¿Senatorial? Sí, es, ese es el senador ahí. Ok, ah, ok. Bueno, ahí está, Franklin Romero, 65.75%, frente a un 34.25%. Tenemos dos llamaditas, aquí, no, vamos no, a ver. Es el Buenos ¿Ya? días. la primero, por favor. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buen día. Gracias, Francis, Carolina. Buenas. Yo quiero felicitar primero al pueblo dominicano y felicitar a la, a la, a la a dirigentes del PRM en la provincia de Duarte, especialmente a Franklin Romero, que ganó con un gran margen de sí. votos sobre Amica Romero. Eso se sabía, porque el que, el que vio los números al principio... Y el manejo que llevaban ellos, la gente de Amica Romero, se sabía que Franklin le iba a sacar eh, más de un 50% del voto. Pero también la arrogancia de muchos dirigentes de PLD aquí en San Francisco de Macorís. Ellos se creían que eran los reyes. Menciónelo, menciónelo. Y míralo ahí, míralo ahí. Déjame decirte, déjame decirte. Ahora, ahora, muchos de ellos le están echando la culpa a lo contrario, a Leonel hay que felicitarlo. Claro. No, a Leonel no hay que felicitarlo. Claro que sí. A Impulsó sa salir con de eso. Partido, con un partido, un partido que surgió, como quien dice ayer, Así es. alcanzar la tercera posición de la política. Así es. Ahora, ¿qué pasó? Que se le dio a Leonel... Lo que le hicieron en la primaria. Y está bueno eso. Yo, yo actualmente me siento hasta feliz. Y soy lista hasta la casa. Yo me fui al PLD y soy de, de Leonel. Pero voté en Firme. contra de Amica Romero. Muy bien. A a gracias. gracias, gracias amigo televidente. Mira. Tenemos aquí algunos mensajes de WhatsApp. Eh, Mercedes Firpo, lo tenemos autorizado muchachos. Dice... Buenos días a todos. Aquí mando una foto de un burro en, como un caballo. Abajo. Hay un millón de mensajes, ahí, atención. El este programa ha visto. Eh, dice ahí, recójanme que estoy dado. Ay, Buenos días, bendiciones. Te lo dije ayer, que nos íbamos en primera vuelta. Felicidades. William de Jesús del Bronx, eh, que manda aquí una fotografía, dice, se van. Eh, no, no, dice, no lo Yo estoy no le asustado de lo feliz que estoy y no voté por Abinader. Dice, vámonos, él. tesoro. El Chavo y... Eh, Kiko. Sí. Eh, Juan Carlos Hidalgo de Los Rieles dice Florinda. buen día. Pregúntele a Yayan si le picó la pela. Ah, Kiko. Arsenia Brito dice que cuáles diputados ganaron aquí en San Francisco. Enviamos ahora un reportero a la Junta eh, para que nos dé la información de primera mano de los últimos cómputos que se tienen. Eh, Wilton eh, dice aquí, bueno, no vamos a poner la palabra que tiene. Sáquenlo sí. mucho del aire porque hay una mala palabra ahí. Eh, tenemos aquí el número que termina en 6866. que ahí se fueron, tenemos el número que termina en 29, 62, aquí manda una, una foto, de los memes, señores, los tigres no descansan, como dice Francia, eh, tenemos aquí el 2817. dice bendiciones, paz y bien para todos, te escribo desde Villarriba, saluda a la gente de Villarriba, José de Alberto, manda aquí unas postales, gracias José Alberto, eh, Ramón Antonio dice, claro que estamos de acuerdo Otra cosa, Ayayán que hable ahora Sí, est estoy aquí, eh, Ramón, hablando Él está hablando Muy de acuerdo con los resultados, a partir de ahora comienza el cambio para todos los dominicanos Dice el profesor por, eh, Dionisio Ortega Noelia de Limón de Samaná dice En Samaná sacamos al senador y un diputado Vic Victoria Readora, hoy se inicia una nueva república dominicana Eduardo dice... Este video es para ayer, el doctor Fadul bailando ahí el merengue de Seban. Melvin Guzmán dice, buen día, algo que me parece muy interesante es, ¿qué alianza, alianza país tiene el 15% de los votos de la diputación en la capital? Marisol Olivo dice, buenos días, claro, eso se ve, veía llegar cuando el pueblo se siente engañado, no hay fuerza que lo detenga, dice Marisol el licenciado Alex Vázquez dice: Buenos días, estoy de acuerdo con los resultados. El pueblo quería un cambio. Si el que ganó sale malo, lo sacamos y elegimos a otro que quiera hacerlo mejor, dice Alex. Virgilio Fernández, me avisan, muchachos. Sí, ya podemos. Sí. Dice: Buenos días, se ha expresado la voluntad popular del pueblo, esperando eh, que el nuevo gobierno cumpla la promesa de campaña. Si no, el pueblo le dirá: se van también. Otro más. Tenemos al licenciado Vladimir de Jesús. Caramba, que son tantos mensajes, espérense, se me han perdido aquí ahora. Vladimir de Jesús dice, eh, totalmente de acuerdo con los resultados de las elecciones. Ahora, un procurador independiente y sometimiento a la justicia de todo aquel que sustrajo o se lucró, ¿verdad?, del derayo de lo contrario. Volveremos a marchar, volveremos a concentrarnos. Por fin salimos de una gran pandemia, la del PL, de gracias pueblo, eh, demostraste que no te doblega. Aunque la provincia con más pobreza se aprovechó el gobierno de justamente eso, de la pobreza. Eh, Yerjan, ya, vamos a entrar para el amigo televidente que nos preguntó por Rich. Entra, vamos a entrar al chat de Carolina Medina. Arriba, muchachos. Eh, porque hay una pregunta que te hacen también para quienes han estado pre preocupados: eh, ¿por dónde está o por dónde de anda? Farmacia. Pero sería bueno que lo escriban por aquí lo bueno, vas aquí, escríbalo por aquí para que el público sí, lo vea. Sí, me lo mandaron, míralo ahí, lo puedes leer. Se lo lees de sí, ahí. Sopla líder. Sigue sí, dice ahí, eso es un meme, atención que eso es un meme. Dice que, que que, que, que se le llevó a la mala Pérez suerte, él, que lo hoy. La gente no es fácil. Ahí están, hay bueno. algunos, vamos a ver. Vamos a, a continuar, esta preguntita es que la que te hacen Yerjan, mira, nos mandan ese mapa es mi compañero Fran Tejado, él manda el mapa de las, eh, a nivel congresual lo que ganó la fuerza del pueblo y hace la pregunta eh, en el whatsapp que dice pregúntale a Yerjan, o cómo se llama le voy ese programa especial le voy a hacer dice, una, pro, una pregunta fuerte yo si a la Tejado. fuerza del pueblo tuvo tanta senaduría, o sea, como tú decías que de alguna forma es que sí, muy Fran, por debajo Fran, yo te voy a preguntar algo se votó de manera individual en cada provincia, la gente eligió figuras, la gente no eligió tantos partidos, la gente eligió cambio, ¿verdad que sí? Eso debió reflejarse igual a nivel presidencial. Te iba a hacer otra pregunta, pero lo voy a dejar ahí para que no me entremos. imagino cuál será el veneno que tú quieres tirar. No, claro, porque eh, en definitiva eh, tratar de, de minimizar y de desnostar el esfuerzo y el trabajo y la calidad y el liderazgo de Leonel Fernando, aunque no se reflejará ahí. Está latente y sabemos que tiene un triunfo eh, ya ganado en esta República Dominicana, demostrado. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Adelante. Y Franklin, sí. yo quiero una, hacerte una pregunta. Si Lionel hubiese ganado en la primaria del de PLD, ¿se hubiese ido del PLD? No, si no le hubiesen hecho lo que le hicieron, no, no, no, no, no se hubiese yo, ido. Yo hubiese ganado. No, no, es que precisamente, es que no es porque perdió, es que ustedes están equivocados. Óyeme, tú sabes, tú sí sabes por qué se va Leonel Fernández de su partido y lo abandona. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Por todas las maledicencias y por todos los, los, los atajos que tuvo que, que, que, que tomar, además... Silent. Sigan disfrutando no de pelearon. esas estrategias que plantearon para, sal, para hacer saltar a Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo porque, que... Dani, porque Danilo creyó que él era infalible, que su Francis. poder... más en los discursos de Danilo, en los últimos que dio, yo gano. Sí. Y no habló del candidato. Yo creo que Leonel sí. fue humillado, pisoteado. Pisoteado. Y tú querías amas. Eh, no, no. Pero eh, por Dios. No creo que se trata eso, lo dije, no, de que perdió, de ganar, que no, perdí jamás. y me voy. O sea, me voy porque perdí. O sea, no se, no se trata pero de eso. Pero en el eso. 12. Señores, algo... Danilo Medina impuso sobre todos los candidatos a Gonzalo Castillo. Claro. Y eso le está dando en la pero cara hoy. En el en el 12, Leonel tenía todo el poder y no, y, no se, y, no se, y no superó lo que él entendía, era respetar la constitución. Respetó y dejó a Danilo. En el 15, Danilo, después de toda la campaña de descrédito, de, de ligarlo al narcotráfico con Quirino y toda la cosa y se le cayó. También le dio la oportunidad y ahora en el 20 quería hacer lo mismo. Tenemos dos llamaditas Francis. Sí. Buenos días en el canal. Oh. Aquí voy ya. Aquí. Ahí, hey, buen día. Adelante. Buen eh, día Luis, caballero Luis, Luis, Luis. Ahora, por ese que llamó peledeita ¿No se siente que, que lo derrotaron? ¿Cómo estamos? Bien Carolina, Jan, Jan, Hola, bien, bien. hola Gracias a Dios la Lara? Lara, hola saludos. No, no, la, no, Lara, no, no Lara. Los saludos a Lara si nos está mirando Luis, adelante Luis, Luis. Luis Adelante Ya, sí Adelante Jan, Adelante Tú eres mi, tú eres mi hermano te, te, te, te, te llevo mucho cariño y respeto sobre <ríe> todo Igual, igual, igual Tú sabes que no estamos para ofendernos, no estamos que, para hacer sentir al otro de que prepotente, ni no. que si yo qué, ni que vaina. A Francis le digo lo mismo también. Claro. Ustedes simpatizan por su partido y vaina. y Estamos <risa> agradecidos de verdad de los aportes de todo. Carolina, a ti por igual. Gracias, gracias, gracias, gracias Luis. Luis. ¿Sí? Tenemos otra llamadita acá. Buenos días. Adelante. Se fue.